Nos jodieron los políticos de RD. Hola a todos. En el artículo de hoy discutiremos la crisis de los partidos políticos dominicanos en el exterior y cómo los líderes de estos partidos en la ciudad de Nueva York han fracasado al no trabajar con una agenda comunitaria y al darle la espalda a más de un millón de dominicanos que tienen derecho al voto fuera del país. Entremos en materia. La política dominicana en el extranjero ha sido un tema de debate durante años. Los dominicanos que viven en el extranjero, especialmente en la ciudad de Nueva York, han expresado su frustración por la falta de atención y representación por parte de los partidos políticos dominicanos. El hecho de que más de un millón de dominicanos que residen en el exterior tienen derecho al voto ha sido un tema de gran importancia pero la falta de atención y acción por parte de los líderes de los partidos políticos ha creado una crisis en la comunidad dominicana, especialmente en la ciudad de Nueva York. Y es que los líderes de los partidos políticos dominicanos han fracasado al no trabajar con una agenda comunitaria en lugar de enfocarse en las necesidades y preocupaciones de la comunidad. Muchos líderes de partidos políticos han optado por enfocarse en sus propios intereses y agendas políticas personalizadas. Esto ha llevado a una desconexión entre esos líderes y la comunidad que dicen representar, lo que ha resultado en una falta de confianza y apoyo por parte de los dominicanos en esta parte del mundo. Además, la falta de líderes creíbles y una agenda clara y definida ha hecho que los dominicanos, al menos en Nueva York, no crean en figuras políticas como Luis Abinader, Hipólito Mejía, Abel Martínez, Danilo Medina, y Antún, Guillermo Moreno y mucho menos en Leonel Fernández. Esto ha hecho que sea sumamente difícil para los partidos políticos dominicanos conquistar el voto del dominicano en la llamada diáspora, y es que la doble moral de sus dirigentes aquí los hundió a todos en el lodo más pestilente de las cloacas neoyorquinas. Y el mejor ejemplo es la dirección del PLD en Nueva York, manejada como un pseudo mecanizado por Frank Portorreal, un PLD convertido en chatarra totalmente inservible y desacreditado. En general... Para poder representar adecuadamente a la comunidad dominicana, los partidos políticos deben trabajar para ganar la confianza y el apoyo de este pueblo. Esto solo puede lograrse a través de líderes verdaderamente creíbles y con una agenda clara y definida que aborde las necesidades y preocupaciones de nuestra comunidad dominicana en el extranjero, por lo que, tendrían que comenzar en cero con caras nuevas y refrescantes. Solo entonces se podrán abordar los problemas que enfrentamos fuera del país y se podrá crear una representación adecuada para los votantes en el extranjero. Los líderes de los partidos políticos dominicanos en la ciudad de Nueva York, y no es un secreto para nadie, han dado la espalda a más de un millón de dominicanos que tienen derecho al voto. En lugar de trabajar para representar a la comunidad, muchos líderes de esos partidos políticos han ignorado las necesidades y preocupaciones de los votantes. Esto ha llevado a una falta de representación y poder político para los dominicanos que viven en el extranjero. Y la mejor muestra son los fallidos diputados que hemos tenido en el pasado y en el presente. Y es que la crisis de los partidos políticos dominicanos en Nueva York es un tema importante que debe abordarse adecuada y seriamente. En particular, muchos líderes de los partidos políticos dominicanos en el exterior han sido incapaces de ganar la confianza de la comunidad debido a la falta de liderazgo creíble y con un norte definido. Esto ha llevado a una desconexión entre ellos y la comunidad que representan lo que ha resultado en una falta de confianza y apoyo es penoso ver en estos días la cantidad de personas sin valor y sin importancia y menos con credibilidad que han aparecido pregonando sus aspiraciones. Gentes que el 98% de los dominicanos desconoce quiénes son. Y esa danza lo que ha permitido es ver la forma como en Nueva York la política no solo se ha cualquierizado, sino mierdificado. Otro problema que ha afectado a los partidos políticos dominicanos en el extranjero, es la falta de coordinación y colaboración entre ellos. En lugar de trabajar juntos para abordar las necesidades y preocupaciones de la comunidad dominicana, los partidos políticos y sus muchachos de mandado han optado por competir entre sí y enfocarse en sus propios intereses, olvidándose más bien de los compañeritos y recordándose de ellos solo en época de campaña. Esto ha generado una falta de unidad y ha impedido que los líderes de los partidos políticos trabajen juntos para abordar los problemas que enfrenta la comunidad dominicana en el extranjero. La falta de un líder que los aglutine los ha llevado a postrarse en los brazos del congresista Adriano Espaillat, un pseudo dominicano que más que hacer bien a la comunidad, la ha hundido dividiendo al conglomerado en mil pedazos, usando cartones sin valor desde su oficina el que se otorga sin ningún criterio ni concepto fisgoneando con eso a la patria misma y sirviendo de comodín a los intereses foráneos que quieren destruir nuestra nación social, cultural y políticamente esperamos que este artículo ayude a generar una discusión constructiva y a fomentar cambios positivos en la representación política de la comunidad dominicana en el exterior, juntos Podemos trabajar para fortalecer nuestra comunidad y lograr una representación política adecuada y justa. Gracias. No olviden compartir este podcast con sus amistades y darle a la campanita completo para que reciban nuestras notificaciones. Dios con todos. Bye bye. El comentario de hoy con Bolívar Balcácer.